Uno de los errores más grandes que cometen las personas en una relación es el hecho de querer cambiar a su pareja. Las personas están en constante cambio a lo largo de la vida, ya sea por, ya sea por voluntad propia o por experiencias de la vida que, los van, que las van maleando, que las van cambiando de cierta forma en carácter, personalidad, etcétera, etcétera. Y muchas veces, desafortunadamente, esos cambios no son para bien. Entonces no es de, no es de esperarse que a, lleguemos en relaciones a largo plazo, lleguemos a un punto en donde nos encontremos teniendo una relación con alguien que totalmente desconocemos. Puede pasar. Eh, y el peor error es querer cambiar a esa persona. Ahora muchas veces no es que la vida esté cambiando a la persona, muchas veces desde el principio sabemos cómo es una persona, pero de cierta forma eh, ignoramos esas cosas que no nos gustan porque creemos que no son importantes o porque creemos que con el tiempo eventualmente esas cosas van a cambiar. Sin embargo, con el tiempo pues esas cosas empiezan a pesar un poco más de lo que nos gustaría. Y yo sé que muchas veces es difícil mantener cierto estado mental, cierta paz mental para poder lidiar con situaciones diarias. Pero eh, caen, muchas personas caen en el error de querer cambiar a su pareja por un periodo de tiempo demasiado largo. Es decir, no podemos, debemos entender que no podemos cambiar a las personas y esto es algo que he, se lo he recalcado a muchos de mis clientes porque eh, vaya que no se han dado cuenta que hablar con una persona para hacerla que cambie sobre algún comportamiento que no es bueno para la relación o para la persona en sí eh, Está bien, puedes platicar de ello, puedes darle información al respecto, pero hacerlo una vez, dos veces, tres veces, diez veces, veinte veces, cien veces, sin ver cambio significa que lo que estás haciendo realmente no está funcionando. No puedes esperar que algo cambie si sigues haciendo lo mismo. Si la estrategia que has estado usando no ha funcionado, no va a funcionar. No porque lo hagas cinco años más, va a funcionar. Entonces, um, el consejo que uh, le he dado a varios de mis clientes es tienes que entender que está completamente fuera de nuestro control el comportamiento de otras personas, el querer cambiarlas y en general cómo las situaciones a nuestro alrededor suceden. Lo único que podemos cambiar y que podemos tener completo control es la forma en la que nosotros reaccionamos. Eso es lo único que realmente tenemos 100% de control. Entonces, si estamos en una relación, si tú estás en una relación con alguien que tiene ciertos comportamientos que no te gustan, que no te agradan, en lugar de entrar en una discusión o en un argumento cada vez que algo o que esa situación se dé, trata de cambiar el enfoque. En lugar de empezar a reclamarle a esa persona o, en, o enojarte y, y empezar a, a culparla por ciertas cosas o ciertas situaciones que a ti no te agradan, en lugar de hacer eso, toma un enfoque mucho más positivo. Piensa, por ejemplo, en tu cuestión profesional. ¿Qué pasaría si tú estás en, trabajando para la compañía y de repente un día tu jefe te llama y te dice ¿Sabes qué? Esto es una porquería, no me gusta, ¿qué te pasa? Y te empieza a reclamar por las cosas o los errores que cometiste. ¿Cómo te vas a sentir? Te puedo asegurar que de ningún modo hacer eso te va a hacer sentir bien. Por el contrario, te va a desmotivar y muy probablemente te hará sentir que quieres a un nuevo jefe o un nuevo empleo. En cambio, si tu jefe te llama y empieza a decirte todas las cosas buenas que le gustan de ti, todas las cosas buenas que has hecho en la empresa y al final te dice, creo que esto que hiciste la semana pasada, puede ser un poco mejor, no está mal, pero puede ser un poco mejor. ¿Cómo te vas a sentir? Tu jefe te llama para felicitarte sobre todas las cosas que le gustan de ti y para señalar algo que puede mejorarse porque sabe que puedes mejorarlo. Evidentemente tu reacción va a ser, ok, sí, perfecto, estoy en eso, me pongo 100% a mejorarlo y a sacar los mejores resultados que se puedan y entonces realmente lo haces, te motivas porque la base fundamental radica en algo positivo, en algo que realmente te, te hizo sentir bien y no en algo que te hizo sentir mal. Del, modo, del mismo modo puedes usarlo en tu relación en lugar de empezar a sacar todas las cosas, todos los reclamos que puedas, piensa, guarda unos segundos en silencio, ¿por qué? Para que tu pareja se dé cuenta que cualquier reacción, cualquier cosa que haya, ella haya hecho, que a ti no te gusta, no te saca de balance, guardas unos, unos eh, segundos en silencio, la miras o lo miras a los ojos y le dices algo positivo. Sabes que, eh, perdón, me distraje un poco y realmente no puse atención a lo que dijiste, pero me estaba, me estaba acordando de, de, de aquella vez que hiciste lo que sea, que te acuerdes, algo positivo que te acuerdes de ella, o, o me estaba acordando de lo mucho que me gusta cuando haces esto o de lo mucho que me gusta cuando eh, haces el otro, sacas un comentario positivo ese comentario positivo tu pareja lo va a tomar de forma sorpresiva porque no lo va a esperar lo que va a esperar de, de ti es lo mismo de siempre, un reclamo, una actitud, una actitud negativa una, uh, una discusión más, etcétera, etcétera pero si cambias la estrategia y de repente le sales con esta sorpresa su reacción va a ser otra, su reacción realmente va a ser así como ¡pum! Si él pudo tener o si ella pudo tener una reacción positiva, yo también lo puedo hacer. Y entonces harás que el enfoque de esa persona sea algo positivo de ella misma o de él mismo. Y eso la hará sentir mucho mejor y estará más abierto o abierta a cualquier comentario cualquier recomendación a cualquier sugerencia que tú le puedas dar que si empiezas a reclamarle ahora yo sé que muchas veces con el estrés diario con las uh, actividades diarias es difícil mantener una paz mental es difícil realmente mantener el control y escuchar a alguien que está haciendo o diciendo algo que no nos gusta y Mantenernos tranquilos. Yo sé que a veces puede ser un reto, pero uh, para ello existen técnicas que nos ayudan a controlar la mente, que nos ayudan a controlar lo que está sucediendo aquí adentro. Lo he mencionado millones de veces. La meditación es una de ellas. Y no voy a hablar de la meditación en este video porque ya lo he platicado muchas veces, pero. Realmente si sí, practicar meditación te trae muchos beneficios y uno de ellos es la capacidad de controlar tu respuesta a actitudes o situaciones de la vida diaria que pudieran sacarte de balance o crear cierto estrés en ti. Y cuando tú eres capaz de controlar tu paz mental eres capaz de controlar la forma en la que reaccionas. Y si eres capaz de controlar la forma en la que reaccionas, es mucho más fácil que controles cómo otras personas se dirigen a ti o la forma en la que esas personas reaccionan contigo. ¿Por qué? Porque entonces puedes hacer un análisis, una, uh, realmente una, un escaneo rápido de la persona y saber cuál es la mejor forma de responder o de contrarrestar, contrarrestar el comportamiento o la respuesta de esa persona en caso de que esté en un, en un estado negativo o en una cuestión, eh, en un humor no favorable. Otro consejo que, que siempre doy es que si tú quieres que alguien cambie, la mejor forma de lograrlo es que esa persona vea que tú estás haciendo un cambio en ti mismo, tú también. Los seres humanos somos seres de hábito y somos seres de repetición. Realmente hacemos lo que vemos. Si tú piensas, por ejemplo, en los niños pequeños. Los niños pequeños no hacen lo que los padres les dicen. Los niños pequeños hacen lo que ven que los padres hacen. Tú no puedes decirle a tu hijo o a tu hija que se ponga a leer si... Si tu hijo o tu hija te la, se la pasa observándote viendo televisión. Simple y simple, no, no, va, no va a suceder. ¿Por qué? Porque es el comportamiento proviene de la repetición. Y lo mismo sucede con eh, adultos, aunque obviamente en una escala menor. Si tú haces un experimento y digamos, por ejemplo, que pones uh, dos cajeros, eh, atendiendo a, a, a personas y pones en un cajero una fila de 10 personas y dejas que las otras personas que van llegando se formen te vas a dar cuenta que la mayoría de las personas se van a formar en donde está la fila con el cajero lleno de personas y no van a ir directamente a la otra caja porque porque están viendo a las personas haciendo algo y lo repiten hay múltiples experimentos al respecto y te sorprenderías de los resultados uno pensaría es gente tonta no puede ser pero la verdad es que eso sucede en la mayoría de los casos somos seres de repetición vemos algo y hay algo dentro de nosotros que quiere repetirlo entonces eso pasa aún más con personas que están constantemente cerca de nosotros, como nuestra pareja. Si tú quieres hacer algo, si tú quieres que tu, persona, que tu pareja cambie algo, tú empieza a hacerlo primero. Empieza a mejorarte a ti mismo o a ti misma para que tu pareja se dé cuenta, para que lo vea y entonces esa persona también empiece a querer mejorarse a sí mismo o a sí misma. Es muy fácil caer en el error de decir, es que no me gusta esto y esto y esto y esto y esto de ti y tienes que cambiarlo. Y muy pocas personas toman responsabilidad de lo que uno mismo hace. La mayoría se pone en un papel de yo soy perfecto y todos los errores los cometes tú. Y entonces quiero que tú cambies, ¿por qué? Porque yo estoy bien. Y eso es un error que muchas parejas cometen. Porque realmente eso no existe. No hay una pareja en donde uno sea perfecto y otro sea imperfecto. Simple y sencillamente no hay. Ambas personas pueden cambiar. Ambas personas tienen mucho, mucho espacio para mejorarse. Pero no todas son capaces de aceptarlo. Entonces, si realmente quieres hacer un cambio, crear un cambio en tu pareja, empieza por ti mismo, por ti misma. Y eso hará que se contagie, entonces en conclusión, primera aceptar que no podemos controlar a otras personas, dos manejar la situación de una forma negativa nunca va a traer un resultado negativo, un resultado positivo, si manejas las, las situaciones de forma negativa vas a traer resultados negativos, si manejas las situaciones de forma positiva vas a atraer resultados positivos tan fácil ¿Eh? nadie con un pensamiento negativo tiene una vida positiva esa es una frase muy famosa y por último si quieres crear un cambio en las personas empieza por ti mismo ¿por qué? porque a partir de que tú lo empiezas a hacer las otras personas te van a ver y van a querer copiar Van a querer, se van a contagiar de eso y si no pues quizá simple y sencillamente no estás con la persona indicada. ¿Okay? Y bueno, eso es todo. Espero que el video les sirva de algo. Que Si les pareció interesante, si algo les gustó, denle un like. Compartan con las personas que ustedes crean, consideren que lo necesitan. No olviden suscribirse aquí arriba. Darle click en la campanita para recibir notificaciones de futuros videos. Y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho, nos vemos pronto, chao, chao, chao.